¿Cuál es la situación? No, que a mí me acusan y que de pistola y de vaina, yo no sé nada de eso. ¿Quién La policía. ¿Y que Han ido varias veces sí, sí, claro, y yo puedo estar en mi casa y viendo a una gente meter allá y me allá y rompen todas cada rato. Y yo, yo vengo para acá, ese soy B hoy. Yo estaba en la quina y yo, yo, yo estaba lado trabajando. ¿Quién te ha interesa? No, a mí, a mí es que me entregue y, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Vamos a entregar y para salir de eso, a ver, a ver, a ver qué es lo que ellos quieren. yo qué te A construcción, yo estaba a construcción. Rame. ¿Dónde vive? Ahí en Las avielas Entonces, ¿qué te motiva a entregarte? Claro, para yo no andas así, porque... ¿Cómo no me andas así, tío? Yo me no voy a salir de eso ya, hoy.